Muy buenas tardes, feliz sábado, espero que estéis todos muy bien. Y voy a hacer un sorteo. ¿Un sorteo? Bueno, un sorteo hoy no. No es un sorteo, o sea, al que me lo diga directamente lo va a tener. O sea, sin sorteo, premio directo. Flipa, ¿vale? Pero y va en base a una de las frases que voy a decir. Eh, el mercado... Conoce, te conoce, sabe quién eres, sabe qué necesitas, sabe dónde vas a pecar. Y lo vamos a ver. Y la, sabe también las consecuencias que tiene todo lo que viene. Y sabe cuándo vamos a flojear y cómo. vale Todo esto lo sabe el mercado sobre ti, sobre mí, sobre todos. ¿Por qué? Porque el mercado es ese gran hermano que todo lo ve, que tiene muchísimos años de experiencia, que sabe de qué va la fiesta, eh, y no como mar de uno que se piensa que esto es un juego. En fin, ¿cuán desgraciados son aquellos que no, tiene pacien, que no tienen paciencia? cuando una herida se ha curado en el acto? Esto es de William Shakespeare, no vais a tener que adivinarlo. Pero sí um, decir, pues no sé, eh, por ejemplo, tienen los Lannister, ¿no?, que, eh, los lanistas siempre pagamos nuestras deudas. Eh, luego tienes a, a los Stark, ¿no? Llega el invierno. Vamos a decir, los CryptoSarks, es nuestro nuestro lema, es la paciencia paga. Voy a tener que hacer que me lo pongan eh, camisetas y, y algo. Algo algo algo haré, algo haré al respecto. Bien, frase a todos los que me manden un email y me digan de quién es la frase, no que lo pongan en comentarios, sino que lo pongan en comentarios no le voy a dar nada, pero a todos aquellos, a todos aquellos, que me digan en un correo electrónico de quién es esa frase, les voy a contestar con un descuento del 25% para absolutamente todo, absolutamente todo lo que hay en la web, no, no acumulable, ¿vale?, a otros descuentos, um, y además que no va a caducar, es decir, que lo vais a poder utilizar cuando lo necesitéis o cuando queráis. Y la frase es la siguiente, el buen juicio nace de la buena inteligencia. La buena inteligencia deriva de la razón sacada de las buenas reglas. Y las buenas reglas son hijas de la buena experiencia. Experiencia, madre común de todas las ciencias y las artes. Yo sé que aquello de la experiencia es la madre de la ciencia, vale que sale del resumen de esta frase, mucha gente puede no saber de quién es. Y otros sí, pero bueno, si mmm, a todo aquel que me escriba diciéndome de quién es esa frase... Pues le mandaré, eso, un 25% de descuento que no va a caducar. Eh, no como el John Digital. <ríe> bueno, eh, bueno, hay otra frase que me mola, que dice que la más, la más tonta de las mujeres puede manejar a un hombre inteligente, pero es necesario que una mujer sea muy, muy hábil para manejar a un imbécil. Y esto es así. <ríe> es, muy, es complicado. Hasta para una mujer manejar a un imbécil. Eh, lo dicho, el mercado conoce cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras necesidades. Eh, los grandes inversores son totalmente conscientes de lo que viene, de cuándo empiece a hacer efecto de verdad y cuándo se va a notar en el mercado. Cuando en el mercado se vea que la cosa empieza mal, de verdad, va a tener consecuencias en el mercado. Es decir, aquellos que piensan que no, que, ya esto, es, que esto es un suelo, que no pasa nada, que tal, es decir... Los suelos no se producen, primero, no ha habido ninguna claudicación ni capitulación del mercado. O sea, no nos hagamos, no, de verdad, no os hagáis puzzles por muchas gilipolleces que os digan por ahí. Incluso me sorprende que gente muy inteligente, la gente a la que yo tengo, eh, eh, bueno, pues, bueno, todos cometemos errores, ¿no? Pues diga que, que ha habido una, una claudicación del mercado. Me parece tremendo. Eh, las buenas oportunidades, los grandes inversores las van a aprovechar cuando el mercado esté... No mal, sino cuando esté deprimido. Y el mercado ahora mismo no está deprimido, la gente sigue queriendo comprar, vender, se niega a vender. Eh, todavía hay demasiada vida en el mercado, mucha vida en el mercado. Entonces, no es el momento, no es el momento. Todavía va a haber más más caídas. Quien piense que esto es el suelo, eh, creo creo que se está equivocando. A lo mejor me equivoco yo al final. vale Puede ser, bueno, por supuesto que sí. Ya sabéis que, que en ese aspecto no no doy por por buena la última palabra. Ahora bien, cuando el efecto, el efecto dominó de todo lo que está pasando ahora, que no ha pasado absolutamente nada todavía, estamos al inicio de algo. No, es que va a venir una recesión, eh, sí, una recesión técnica está ahí, pero una recesión seguida de una depresión, una recesión larga, todo el mundo dice va a venir, va a haber que hacer esfuerzos, pero todavía no hemos llegado. Si no hemos llegado evidentemente los tempos, ya sabemos que los tiempos de mercado son distintos, pero el primer tiempo que utiliza el mercado es cuando empiezan a llegar esas consecuencias. Y cuando empiezan a llegar esas consecuencias es cuando la gente se ve en la necesidad de vender. Se ve en la necesidad de vender y tienen que vender porque lo necesitan. Y nos va a pasar a muchos de los que estáis ahí escuchándome hoy. Si alguno me ve, ya sabéis que no... Eh, Va más de uno. A mí me ha pasado. ¿eh? Yo he tenido que vender por necesidad. ¿Vale? No es la primera crisis que paso. Para la mayoría es la primera crisis. Eh, y más de estando dentro de un mercado financiero. Eh, para el 95% de la gente que veis en YouTube es la primera crisis que ven en su vida. O sea, no, no tienen ni puta idea de lo que están diciendo. ¿Vale? O sea, andaros con mucho ojo en este aspecto. Entonces... No quiere decir que no esté, que estén acertando o equivocando, pero esa es la realidad, ¿vale? Entonces, que por eso viene lo de la, la frase de la experiencia. Cuando la gente se vea en la necesidad real de tener que soltar lo que tiene, muchas veces inclusive para comer, eh, el mercado sabe que cuando vienen todos estos problemas ¿vale? que se van cargando en las mochilas, Además, los problemas extraordinarios suelen ser bastante más, más, más profundos y se suelen dar más. Eh, mucha gente dice, no, yo si no tengo un problema así muy fuerte, no necesito el dinero que he invertido. Pero es que cuando viene este tipo de situaciones es cuando se generan más problemas extraordinarios. Y eso lo saben muy bien las grandes casas de inversión, los grandes inversores. Y por eso hemos visto que no ha habido ballenas todavía moviéndose. No hay, no hay grandes compras de ballenas, de verdad. Es que no las hay. Mañana hablaremos sobre el efecto acordeón eh, de Bitcoin, que es súper interesante. Y, y nos puede hacer ver también muchas veces donde hay suelos, donde hay techos, donde ya lo veréis. Eh, entonces, bueno, estar muy atentos a todas las noticias, no os creáis todo lo que os decimos ni todo lo que veis por Internet, porque muchas veces eh, son cosas eh, sin pies ni cabeza, y intentar aplicar la lógica vale, a las cosas que estáis viendo en las gráficas. Y de las posibles cosas que pueden suceder, bueno, pues intentar ser realistas, ¿vale? no os dejéis llevar por... Ni por ese fomo de, ah, oh, venga, que ni tampoco por un fudeo, oh, esto se va a la mierda y esto va a ser un desastre. Esto va a durar, y yo sigo diciendo, todavía queda, esto, esto es duro, y bueno, pues a ver cuánta gente cae por el camino. En fin, vamos a ver cómo está Bitcoin, que está aburrido, está de sábado, pero bueno, os voy a enseñar algo que creo que es interesante ver en base a la posibilidad de que pasen cosas, ¿vale? Y vamos a ver las dos vertientes, pero... Sobre todo lo que eh, intento transmitir es que sois vosotros los que tenéis que tomar las decisiones, sois vosotros los que tenéis que analizar lo que se ve en los gráficos, y en base a eso decidir, oye, pues esto creo que es más correcto y esto creo que no es, no es correcto. Y muchas veces aprender a hacer o aprender lo que no hay que hacer. <ríe> esto es súper importante. Venga, comenzamos. <música> a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, que seguro que alguna cosa buena te vendrá. Bueno, Bitcoin futuros del CME. ¿Por qué me voy a futuro del CME? Porque son los que mandan y al final como están cerrados y no vemos nada raro, pues no nos distraen en lo que queremos ver. Vamos a ver los futuros del CME. Y vamos a ver eh, el BLX y vamos a ver varias cosas, para que veáis un poco lo que os quiero decir. Mm, evidentemente, desde que empezamos con la gran caída, estamos dentro de un super mega canal, muy ancho. Eh, ahora mismo estamos dentro de un triángulo. Un triángulo con máximos descendentes. ¿sí? Un triángulo con mínimos en una misma zona. Cuando, pum, pum, pum, pum, pum, pum, llamamos a alguna zona continuamente, cuando golpeamos un soporte, ¿qué hacemos? ¿Lo debilitamos o lo fortalecemos? Cuando golpeamos una resistencia, ¿qué hacemos? ¿La debilitamos o la fortalecemos? Bajo mi punto de vista, bajo mi, la experiencia y bajo bueno, pues los años, y sí lo he visto, aunque hay diferentes teorías, para mí lo debilitamos y yo siempre trabajo en base a eso. ¿Tiene que pasar siempre lo mismo? No. Sabemos que es un porcentaje más alto de las veces que cuando tocas muchas veces un soporte lo rompes. Igual que cuando tocas varias veces una resistencia la rompes al alza. Bien, ¿en qué punto estamos del triángulo? Pues bueno, terminando una figura que a ver si en algún momento finalizará. ¿Esto se puede alargar más? Por supuesto que sí. ¿Hemos vivido un punto como este anteriormente? Por supuesto que sí, ya lo vamos a ver. Eh, por otra parte, estamos en diario, el RSI, toque, toque, toque, toque, toque, toque, y bueno, pues está intentando ir a un punto a ver si consigue hacer otro toque. Vale, este triángulo. ¿Qué ha pasado anteriormente? ¿Cuándo hemos visto? No, esto es una cuña, eh, no, no os flipéis. Esto es un canal descendente y aquí tenemos un triángulo. ¿Sí? Triángulo previo a la caída de noviembre del 18. Una caída que jamás olvidaremos. Eh, y me podéis decir, joder, ya que no, este triángulo es más largo. Y este triángulo es más grande. Vamos a verlo. ¿Más largo? Sí, algunos meses más. ¿Puede este triángulo que tenemos aquí alargarse y estirarse y, y durar algunos mes más y caer aquí y hacer sí claro vale puede ser yo simplemente lo presento tal cual está ahora ahora realmente este triángulo es más grande que este vamos a verlo vamos a verlo todo y vamos a ver cómo se reaccionó y qué pasó en realidad este triángulo es más largo en el tiempo es pues un triángulo más pequeño que este. ¿Qué pasa? Que nos está engañando el qué. El logarítmico. Otra vez. Voy a cortar esto aquí un poquito para que se vea mejor todo. Aquí. Y aquí. Venga, ahí se ve el log. <ríe> Entonces, el logarítmico, vamos a quitarlo. Plaf. Acabo de quitar el log. Si yo quito el log... ¿Realmente este triángulo es más grande que este? Pues no, es más largo en el tiempo, ¿vale? Aquí cuatro meses de diferencia, pero no es más grande, es más pequeño. Es un triángulo que va desde los 12.000 a los 6.000. 12.000 de máximo, 6.000 de mínimo. Entonces, claro, si volvemos a poner logarítmico, pues parece tal, ¿vale? 12 a 6. Este triángulo, más o menos de donde lo tengo que tirado, nos va desde los 30 a los 19, Cuidado de 30 a 19, bueno, 31, a 19. El recorrido es más grande. Esta caída fue desde los 6 hasta los 3. Esto puede ser desde los 19 hasta los 10. Hombre, esperemos que no baje tanto, pero bueno, hasta los 14 sí podía bajar. ¿Vale? Entonces, no penséis que porque sea un triángulo que parezca más pequeño, es más pequeño ni que no pueda cumplir los objetivos que dice que podría en un momento dado cumplir. En el peor de los casos, ¿vale? Vamos a suponer que es un triángulo que se alarga y que no va a cumplir desde aquí, pero sí va a cumplir desde aquí. ¿Vale? Por ejemplo, y yo proyecto... ¿A dónde me he ido? Anda. A los 13.540. ¿Esto nos coincide con alguna zona así interesante? Anda, pues nos coincide con estos dos máximos que hay aquí. Ya veremos a ver si se cumple, ¿vale? Ahora bien, ya tenemos dos triángulos, pero ¿hay alguna cosa que sea semejante, algo parecido? Bueno, como sabéis, yo soy un amante de los canales RSI vale este ya esto lo estuvimos subiendo durante muchos meses hasta que se rompió eh, creo que este en el que estamos va a hacer algo parecido es decir, recordar que cuando, cuando este canal se rompió se apoyó y estuvo haciendo aquí un poquito de skating ¿vale? resbalando por, el, por ese canal y creo que este en el que estamos cuando lo rompamos ¿vale? posiblemente hará algo parecido pero lo vamos a romper ya, vamos a ver algo ¿qué pasó en el triángulo anterior? ¿Qué pasó en este triángulo con el RSI? Pues muy sencillo, que venía de unos mínimos, cada vez ascendentes, hasta que los perdió y ¡guau! Wow, se fue una sobreventa brutal. La sobreventa más grande de toda la historia de Bitcoin. Hay gente que dice, no, fue esta. No, no, pues no, señores, fue esta, ¿vale? En los puntos a los que se fue, no ha habido otros iguales. Bien, <coughs> perdón. ¿Qué está pasando en la actualidad? Tenemos algo parecido. Pues, je, je, je, je. señores, tenemos algo parecido. Ya, pero aquí venimos de una tendencia bajista de bastante largo plazo, con un máximo aquí bastante lejos. Ah, claro, es que aquí parece que venimos de un canal ascendente. Hombre, si yo me pongo aquí también puedo decir que aquí hay un canal ascendente, ¿no? Pero me interesa más esta tendencia bajista. Que aquí parece que no está, pero claro, es que nos faltan datos. Bueno, pues tengo por aquí datos. Mm, vamos a ver. Vamos a ver si tengo datos yo por aquí. Vamos a irnos a aquí, al diario. Y vamos a ver qué nos dicen los datos de aquel momento. Triángulo. Y sí, nos dice que venimos desde una tendencia más con bastante lejos también. Toque, bastante lejos y por debajo del mínimo, ¿vale? O sea, del máximo. El punto de, de RSI está a unos cuantos dólares por debajo, está en, como en 17.000 de los 20.000, ¿vale? Entonces, vale. Sí partimos de una zona muy similar. Entonces, ¿a qué nos tenemos que estar actualmente muy atentos? A esta zona, ¿vale? Tenemos que estar súper, pero súper, mega, hiper atentos a la posible pérdida en diario de esto, ¿vale? Toque, toque, toque, toque. En el momento que perdiéramos esto, cuidado. Ahora, otra cosa significativa: el RSI en esta época. Eh, está, pues pasa un poco de 50, 50 y se va abajo, 50 y se va abajo. Está como en una lucha, ¿no? Ahí, eh, ¿qué pasó en aquel entonces? Pues fijaros, un poquito más de 50, 50 y se va abajo, 50 y se va abajo, 50 y se va abajo. Si no pasa de 50, en condiciones y rompe la tendencia, abajo. Ojo con esto. Otro pequeño detalle importante en el que estamos es para mí, que creo que es bastante importante y que llevamos mucho tiempo siguiendo es el RSI semanal ¿Vale? en aquel entonces, bueno, era otra historia eh, no tengo más datos en esta gráfica y tampoco lo he privado más pero ya que tampoco es cuestión de bombardear pero sí es importante darnos cuenta del punto en el que estamos, si no lo rompemos es decir, si el triángulo que estamos eh, es uno de esos triángulos que rompemos a la baja, que son la mayoría el tipo de triángulo ese tipo de triángulo y no lo rompemos al alza, eh, esto nos va a hacer sufrir y tener una caída mayor, lo que correspondería ¿vale? a una bajada en el punto en el que estamos, la pérdida del soporte. Eh, es una zona importantísima. Si nos vamos a BLX, otra cosa que quería ver era, ¿realmente el volumen en el que estamos es significativo? Vamos a ver una cosa importante. Eh, tenemos una alza de volumen clara, ¿vale? Sí, yo creo que, que, que sí, más o menos, ¿vale? Hay una alza de volumen. Eh, porque una cosa es ver eh, lo que hay en Binance y otra cosa es la media. Esto es la x es, es la media de todos los exchanges. Pero ya vamos que llevamos tres semanas de caída de volumen, ¿vale? Esto se ve claramente. ¿Y, y qué hace falta? ¿Qué hace falta? ¿Vale? Para que ese triángulo rompa al abajo, precisamente lo que hace falta es una caída de volumen. ¿Qué pasó aquí anteriormente? Veis que tenemos, bueno, aparte de que bueno, hubo una subida significativa, hubo un intercambio muy importante aquí bajo el volumen, pero me interesa más la zona, esta zona que hay aquí, ¿vale? en la que el volumen sube. Y después, para que esto rompa, ¿qué hizo falta? Una bajada de volumen. ¿Vale? Importante. A lo largo del tiempo, aburrió, esto aburrió. tener en cuenta que estos son mechas semanales y que esto es un 4% en una semana, esto es un 3%, esto es un 1, 1,43 en una semana, esto es un 0,39 en una semana, aquí tenemos un 0,33 en una semana, aquí tenemos un 0,16 en una semana, o sea, una auténtica locura de aburrimiento. De... Entonces, claro, cuando se aburrió Bitcoin y encima bajó el volumen de esta forma, algo que es bastante probable que pase ahora a mi modo de ver, vale yo creo que ese, eso acaba de empezar eh, es probable que ese triángulo eh, se alargue un poco más y que esto vaya bajando, si baja durante varias semanas más a lo mejor no llegamos a varias semanas pero, no sé la pinta que para mí tiene es que va a ir abajo ...que puede pegar un rebote... ...y aquí genera un, un, una figura diferente... ...sí, sí, por supuesto, en cualquier momento... ...no digo que no... ...no soy de los que... Eh, ...esto es así, va a pasar así... ...tiene que pasar así... ...ni de coña, ni de coña... ...el trading, si algo me ha enseñado... ...es a ser muy muy flexible... Eh, ...que como no seas flexible... ...te va a matar, te va a sacar del mercado... Pero también tienes que ser muy, muy realista y decir, a ver, señores, si sí, estamos en una zona de soporte, esa zona de soporte se está machacando continuamente, se está poniendo a prueba una y otra vez, o salimos con un impulso importante, ir bien reforzados, o vamos a poder, es que, es que no hemos podido pasar este esta zona que fueron máximos, máximos, que en teoría eh, ya era un soporte, la hemos perdido, no hemos podido una vez, no hemos podido dos veces, se ha intentado ir a por ella y no hemos podido otra vez. Nos manda abajo. Nos manda abajo. A pesar de que parece que hay un volumen. Parece, ¿vale? Y eso que esto es Binance, que hay bastante más volumen que otros sitios, que hay un volumen interesante de movimientos. Pero a mí disculparme que en toda esta zona vea más distribución que acumulación. Si alguien me, lo, me puede decir que aquí hay, ¿vale? Poneros en diario, me decir, bueno. Eh, desde que hubo este, esta prueba, otra vez, a este test, aquí hubo mucha distribución, mogollón, ¿vale? Lo vemos en los bloques rojos. Eh, parecía que íbamos a salir, pero en el momento que llegamos no pudimos con la resistencia, volvemos a distribuir y estamos distribuyendo más abajo que en esta zona. Con lo cual, en el momento que yo distribuyo más abajo de una zona anterior, lo más probable es que haga otra caída. Eso es la idea que yo os transmito y lo que yo veo, ¿vale? ¿Esto tiene que ser algo negativo? Para nada. Desde que se inventaron los cortos, <ríe> o sea, eh, para nada. De negativo no, para nada, ¿vale? Ahora mmm, tenemos al SP500 que ha perdido mínimos anteriores, a todos los mercados han perdido mínimos anteriores y Bitcoin no. Y sobre eso hablaremos en el vídeo de mañana, porque vais a ver cosas que son bastante interesantes. Bueno, Ethereum más o menos está en, en la misma tesitura que Bitcoin. Eh, de momento en sábado, sabadete parado. El total market está igual, sábado, sabadete, pues eso, un poquitito de pérdida, pero tampoco tampoco volviéndose demasiado loco. La dominancia de Bitcoin sí que ha hecho una paradiña. Está un poco indecisa si va a hacer un doble techo y va a volver a caer o oh, va a reventar la zona y va a seguir subiendo. Vamos a ver cómo reacciona la semana. El oro, bueno, pues está paradito como ha echado, no hay mucho que decir y las altcoins, vamos a ponernos en aquí. Sábado sabadete, día de altcoins unas que pierden bastantes. Bueno, HNT la vamos a quitar que ya ha salido de esa lista fuera. 19 san un 15%, Neblio perdiendo un 6%, un 5, bueno, estaba casi un 6%, un 5,80. Y a partir de aquí, bueno, las pérdidas son pequeñas. Y en el lado positivo, ¡tachín! ¡Fa! ¡Fa! Un 108% ha estado subiendo bastante más. ¿Qué ha pasado? ¡Qué locura es esta! Vaya par de días que lleva. Increíble. ¿Vale? Pero bueno, más allá de estos pampeos, fijaros en lo que... En lo que es lo que tiene el mercado cripto, por eso también muchas veces nos gusta, para mí las altcoins, pues ya sabéis, por lo justito y en los momentos adecuados esto es de fecha eh, primeros del 22 ¿vale? entonces está el precio en primeros del 22 poco que añadir ¿vale? LIT 28% eh, 28,5 bien eh, ARPA 25 también 26% Tremendo, Ha estado por encima de la media de 200. Al final, bueno, pues ha reculado, cosa que es totalmente normal. Eh, la gente aprovecha en el momento que hay objetivo este de subidas a hacer las ventas y, y es y me parece lo más lógico. Eh, TVK PVK en Binance, vale otra buena subida. Claro, ir directamente cruzando todas las medias por la de 100, pues, pues ahora le parará. Seguramente para se quedará más o menos donde está. Intentará acercarse al, al cierre cerca a la media de 100, si es posible, si lo mantiene, para intentar mañana atacarla. Bueno, ya iremos viendo. Eh, CFX, TXS, también muy bien. True también anda por ahí. Iris contra el dólar, 1873. Está intentando hacer ahí, es pues un, pues un suelillo, después de la, la, la vela que hizo aquí, antes de ayer. Esta fue muy buena y a partir de ahí está recuperando, está abrazando toda esta zona de caída, cerrando en V otra vez. Bueno, Kipterium, <ríe> eh, muy raro, porque claro, la, la, la, el, el volumen que tiene es muy malo. Pero bueno, ahí está, un siete y medio EOS, 6,25, Maker 5,80, bastante bien. EOS intentando hacer un suelo en una zona, pues bueno, interesante, yo creo que bajará a los niveles de 0.85, ¿vale? Pero Bueno, de momento está intentando hacer algo. Maker. <ríe> 5.80, madre mía, Maker. Eh personalmente creo que la media de 200 le va, va, va a intentar ir a por ella, pero le vuelvo a, a mandar al, al carajo y seguramente veamos eh, un... igual que ten, vamos a tener dos techos, vamos a tener aquí dos suelos posteriormente. Eh, visitará la zona otra vez más abajo? Pues sí, eso es lo que, lo que yo creo, que la zona de 585 la volverá a ver. Ya veremos a ver, ya veremos a ver, pero yo creo que sí la volverá a ver. Eh, cosas así interesantes, melos, me los temía sigue ahí sufriendo no consigue arrancar pero bueno poco a poco si haces buenos trades con ella te da bastantes alegría los cortos de bitcoin suben un 5% eh, ya vimos que intentó pasar vamos a ampliarlo la media de 200 la perdió ayer y vuelvo a intentar al ataque lo normal es que no la gane directamente y siga cayendo um, es lo ideal que se esté en la parte baja de, del canal del 50% de este canal, ¿vale? En el que vamos, que ¿cómo va subiendo? Y si toca la parte de abajo, bueno, pues tendremos un, un movimiento todavía decente de Bitcoin, pero que pero después, cuando esto empieza a subir, Bitcoin ya sabe lo que hace, ¿no? Eh, Perp también está por aquí, TKO, Pond, bueno, One Earth, hay unas cuantos beneficios que no están nada mal, algunas han metido un buen pepinazo y luego han caído, Filecoin un 270 está en una zona de suelo bastante clara pero, claro, depende de mogollón de cosas del mercado para mí no es tiempo de altcoins, está en suelo eh, histórico pero cualquier pérdida va a irse al carajo, yo me fijaría en verla contra el Bitcoin, ya sabes que a mí me gusta más contra el Bitcoin, contra el dólar pero no desdeño hacer evidentemente trades contra, contra el dólar ahora mismo está en lo que es toda esta zona comprendida entre este cierre y este cierre de aquí, ¿vale? Tenemos entre 5.01 y 5.29 una zona de posible suelo, de momento la vamos a dejar marcado aquí. Eh, tenemos esta línea de tendencia, ¿vale? Aquí, toque aquí, toque aquí, toque aquí, toque aquí, toque aquí, toque aquí. La ruptura de esta línea de tendencia y un cruce de medias al alza, bueno, pues nos podría llevar a la media de 100 y luego a la de 200. Una subida de donde estamos simplemente a la media de 100, eh, media de 50 la tenemos a un 8%, la media de 100 la tenemos a un 18 y ya si nos vamos a la de 200, estamos hablando de un 68% de subida e, y, in, e, y al inicio de una línea de tendencia, es decir, la ruptura de una línea de este tipo es ir en un 80% a este punto. Bueno, pues eh, si lo consigue, puede ser algo bastante bueno. Eh, en definitiva, las altcoins pues, sufren un poquito. La verdad es que bueno, todavía yo pienso que les va a quedar por sufrir bastante. Eh, y empezaría a, hacer, a, a mirarlas contra el Bitcoin, sobre todo en el caso de, de Filecoin, porque aquí no tenemos tanto histórico. Eh, bitcoin. Terminamos con Bitcoin. Eh, no, lo dicho, llegamos a la resistencia otra vez. No pudimos y eso, que es una resistencia pequeña. Esto no es una resistencia importante. La zona de 19.500 no es una gran resistencia, pero sin embargo se está comportando como tal. Eso quiere decir que fuerza, lo que se dice fuerza, no hay. Que el resto de mercados también están jodidos. Entonces, lo más normal es que nos vengamos otra vez a tocar la zona de 18.500. Eso es lo que yo veo. Si alguien ve otra cosa, pues oye, yo le agradezco que me ilumine y nos lo diga a todos, porque eh, estaría bastante bien. Y lo que digo, no para mí no es algo negativo, es decir, eh, lo que hace es sembrarnos de oportunidades, darnos más oportunidades, que es lo que estamos buscando, o es que lo que estamos aquí buscando, eh, que todo suba siempre. No, no, porque si todo sube siempre y nunca sacamos el beneficio porque siempre está subiendo, al final, ¿qué hacemos? ¿El gamba? No, no, aquí lo que mola es que el mercado se mueva arriba, abajo y aprovechar oportunidades oportunidades de verdad. Posiblemente, posiblemente, la próxima caída potente que tenga Bitcoin, el suelo que haga Bitcoin en este ciclo, y ya sí que de verdad va a ser posiblemente, digo posiblemente porque nunca se sabe, la última vez que una persona normal pueda comprarse un Bitcoin entero. Ojo, ¿vale? La última vez que una persona normal pueda comprarse un Bitcoin entero. Así que bueno, cada uno que aproveche las oportunidades como crea conveniente. Como digo siempre, chicos y chicas, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.